El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Ha terminado el 2022. Ya nos encontramos en un nuevo año, en el año 2023. Este será un año de muchos esfuerzos para todos. Será un año en el cual tendremos que duplicar los esfuerzos que hicimos en el año que se fue. Y en los años que han pasado. Este 2023 lo arrancamos con un afán desmedido de una serie de figuras por salir a flote. Y es que el 2023 será un año de acorralamientos y ya lo estamos viendo. Estamos viendo de qué manera figuras como Jeff Bezos de Amazon, figuras como Bill Gates, figuras emblemáticas, como Elon Musk, han dicho que harán recortes en sus empresas y lo mismo está sucediendo con el gobierno y los gobiernos del mundo. Hay un acorralamiento total en lo que tiene que ver con el crecimiento agrícola, con el crecimiento laboral y miles y miles de empresas grandes y pequeñas están siendo sometidas al cierre prácticamente obligatorio porque no están produciendo lo necesario para poder avanzar y poder sostener la familia. Esto nos obliga a todos a comenzar a pensar en emprendimientos, emprendimientos que nos llevarán a paliar en parte las necesidades con las que nos encuentra el 2023. En el caso de los hispanos en Estados Unidos, la situación no pinta nada al agüeño. Y no es que nosotros querramos ser ave de mal agüero. Es que la realidad así nos lo demuestra. Observemos solamente la situación de los dominicanos en el Alto Manhattan. Al comenzar el 2023 entramos con una serie de figuras destempladas. Con un liderato total en todos los órdenes que colapsó. Y terminan de cercenarlo otorgando pensiones por parte del gobierno dominicano a una serie de figuras que nada han hecho por el área para la cual se le ha dado el bono oficial de una pensión. Han dejado afuera a decenas de hombres y mujeres que verdaderamente se ganaron una pensión que el gobierno dominicano no le otorgó porque un grupo apandillado escogió a sus amigos y se ha dado pensiones ...sin realizar una evaluación exhaustiva de la realidad. Único propósito de esto por parte del gobierno de Luis Abinader... ...crear una plataforma de comunicadores con Abinader... ...en cualquier parte del mundo... ...que lo único que persigue es la reelección de un hombre... ...que lo único que ha hecho es daño al país. Y ya lo decían, una Tayota que entregó el poder... ...a la burguesía, a la rancia burguesía dominicana... ...que a su vez se unificó con la rancia burguesía haitiana... ...y nos han vendido la parafernalia... ...de que los haitianos son un problema para los dominicanos. Hemos dicho en reiteradas oportunidades... ...que el haitiano que va a trabajar al país... ...no representa un problema en sí... ...que la mayoría de dominicanos no quieren trabajar... Y hay que estar en el país, vivir la situación que se está viviendo... ...para poder emitir un criterio crítico, que es lo contrario de lo que han hecho... ...los últimos pseudopatriotas que han surgido, sobre todo en el exterior... ...porque a lo interno de la República Dominicana... ...y nosotros venimos de ahí, después de haber pasado dos largos meses... ...observando el comportamiento de todos... ...la coinonía que existe entre haitianos y dominicanos... ...en el caso de Moca... ...que es donde más tiempo duré... ...puedo asegurarle que los haitianos y los dominicanos... ...conviven como si fueran familia... ...hasta el extremo... ...que próximo al cementerio municipal... ...del pueblo de Moca... ...hay una especie de pulguero... ...manejado por dominicanos y haitianos... ...sin ningún inconveniente... ...en lo que concierne al 2023... Estamos llamados a realizar un trabajo cónsono para poder salir a flote de manera unilateral. Estamos divididos y los últimos eventos que vimos en diciembre de la comunidad dominicana, los llamados líderes comunitarios, simple y llanamente, se le fue el tiempo en buscarse unos pesos, en estar en jangueos y en fiestas, pero no en analizar ni ponerle el punto a la I. Vimos... Un 2022 terminar en el Alto Manhattan, en el Bronx y en Queens Con un liderato quisqueyano totalmente divorciado y totalmente apagado Grupos que surgieron para buscar pesos Vimos cómo colapsó Cirilo Moronta y el 809 Que prácticamente es ahora un lupanar que solamente se abre para Chercha Vimos la mayoría de líderes dominicanos aislados o desaparecidos en este último diciembre que acabamos de pasar. Cuando pasamos revista al trabajo de los funcionarios electos de origen dominicano, nos encontramos que todos fracasaron, que todo fue un caos, que todo fue una mentira, que todo fue un engaño y que Adriano Espaillat y ese grupo simplemente aplicaron el principio del loop repetir, repetir, repetir, repetir lo mismo sin abordar ni aportar nada se habla de la llegada de millones de dólares a la comunidad dominicana pero eso solamente se ve en los periódicos y en uno que otro canal que favorece al congresista y sus grupos de alabardero o oh, sus grupos de chinchas con poder que simplemente Van a levantar y bajar la mano de acuerdo a lo que le convenga al partido demócrata que maneja en el área dominicana Adriano Espaillat. O bien sea, vamos a entrar en unos días a un año abierto con funcionarios de origen dominicano que serán peores que lo que ya conocemos. Porque no tienen capacidad, porque no tienen talento, porque no tienen luces y porque no tienen creatividad siendo su peor enemigo. La falta de concepto, la falta de criterio y la falta de estudio Porque le temen a los libros y no tienen una agenda a seguir Los líderes viejos del Alto Manhattan no hay nada ya que hacer con ellos El periodismo acaba de morir con estas pensiones Porque se acaba de cercenar lo que era el CDP El círculo de locutores, que es un círculo de locutores amañado Dirigido a control remoto de este Santo Domingo Como el colegio de Periodistas, O bien sea Va a seguir el consulado haciendo de las suyas Va a seguir Adriano y su grupo haciendo de las suyas Y la comunidad va a seguir peor Porque ya no hay confianza para nada Ni para nadie No puede haber confianza cuando todo anda manga por hombro Y llegamos al 2023 Muy lacerados Muy divididos y muy faltos de concepto casi todos. Tenemos que replantearnos hacia dónde queremos llevar la comunidad si dejamos que se hunda totalmente. Si nos aislamos y entramos al mundo rosa para hacernos los desentendidos ante el problema acuciante de que los políticos dominicanos solamente le interesa el voto, pero ni siquiera una tarjetita de Navidad mandaron para este final del 2023. Nos esperan momentos críticos y un año totalmente extraño en materia de crecimiento económico. A los dominicanos nos espera quizá lo peor, una total y preocupante situación de desalojo que pondrá en las calles a miles y miles de dominicanos que no tienen quien lo defienda, que no tienen quienes hablen por ellos y que prácticamente... Los políticos dominicanos no existen porque han llegado a la curul con un único objetivo, buscar una posición y un sello y que le paguen un salario para decir que ellos son jefes y al final ir a la República Dominicana a tomarse una foto en el palacio con los mojigatos que dicen ser dirigentes políticos dominicanos. En cuanto a los chats, muy poco que hacer porque son manejables, son manipulables y son chats que solamente buscan información para que los que lo dirigen, en su mayoría, le envíen información a Adriano, a Carmen de la Rosa, a Manny de los Santos, a Jackson y así a ese grupo con un único objetivo, que ellos le den unos cuantos pesos un abrazo a todos tratemos de comenzar a pensar en emprendimientos porque el futuro no nos depara nada favorable a los dominicanos y sobre todo a los hispanos que residimos en la gran babel de hierro hasta entonces Dios con todos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer